Tras las informaciones de la sequía que afecta a gran parte del territorio nacional y el llamado hecho por INAPA ante presunta reducción en los caudales de los ríos en esta zona, el administrador de la Reserva Científica Loma Quitespuela, Enríquez Fabián, afirma entre los pocos lugares del país que no ha sido afectado por la sequía está la provincia de Duarte. Bueno, los caudales que que nacen en, en la cuenca de los principales ríos de la provincia de Duarte, se mantienen igual. Ustedes pueden visitar lo que son lo, lo, los acuíferos de, del río Cuaba, el mismo río Boba, el Sonador, el río Nagua, tienen su mismo cauce, o sea, no ha descendido. ¿Y por qué no ha descendido? Si ustedes investigan, dentro de la sequía, que está pasando ahora mismo en el país. La provincia de Duarte es la provincia que menos ha sufrido esa causa. Aquí en San Francisco de Macorís ha permanecido en la parte alta, la cordillera septentrional, una pluviometría normal, que para esta fecha es la misma siempre, entonces no, no ha habido un, una disminución de la pluviometría. Aclaró solo la presa que nutre el río Gima ha tenido una reacción a la sequía. Los demás caudales se mantienen estables. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.